El motivo de la convocatoria es presentarles un nuevo proyecto europeo de gran interés para, para la ciudad. Eh, se trata del proyecto eh, titulado i 4 u sería el proyecto para el perfeccionamiento y la actualización de eh, competencias para empleados y profesionales de pymes del sector industrial 4.0. Es un programa Erasmus Plus, eh, recientemente eh, aprobado y financiado por la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura. Tiene un, una gran trascendencia de interés para los sectores relacionados con eh, eh, lo que sea la ingeniería, la mecánica, la automoción, la, la industria manufacturera, porque va a permitir, sobre todo, dar competencias en el ámbito digital de estos empleados, de, de, de las empresas, y también eh, va a aumentar la competitividad y lo que es eh, la eh, capacidad de innovación de estas empresas en el mercado eh, en el que nos movemos. ¿no? Asimismo, va a ser muy importante para eh, dinamizar y promover la cooperación entre diferentes agentes, eh, tanto el ámbito digamos, eh, empresarial, eh, de lo que sería el ámbito privado, el público y también en el ámbito universitario que es por el cual está la Universidad Isabel Primera eh, en este proyecto. El proyecto eh, Industry 4.0 Upskilling for SMEs o, más eh, resumidamente, i 4 u es un proyecto que está orientado a apoyar la doble transición eh, digital y verde que impulsa la política industrial de la Unión Europea. La Unión Europea busca que eh, toda la economía europea vaya pivotando, vaya eh, asumiendo paradigmas, el eh, paradigma digamos, de la sostenibilidad y el paradigma de la digitalización, al mismo tiempo que refuerza sus capacidades y si se hace una economía mucho más resistente e independiente en el contexto mundial. Y para ello es necesario eh, formar y tener la mejor fuerza laboral. Eh, la mejor fuerza laboral eh, digamos, el, digamos, del mundo, la mejor fuerza laboral de los mercados para poder hacer frente a estos, estos desafíos.